El viento y el electromagnetismo son energías que se expanden a escala planetaria. Interfaces divinatorias de viento a radio se adentra en la detección especulativa y la composición sonora, explorando los vínculos entre el flujo del aire y el electromagnetismo. Nuestro proyecto indagó en cómo estas energías, aparentemente no relacionadas, tienen intersecciones en nuestro planeta. Durante la investigación, en colaboración con nuestro equipo, examinamos el sentido del viento y el electromagnetismo de las aves. Desde la antigüedad, la gente ha mirado el cielo en búsqueda de señales y como los pájaros vuelan, la gente los percibe como mensajeros de los dioses o del destino. Las aves se utilizaban para adivinar el futuro, a través de su comportamiento, cómo cantan, cómo vuelan y cómo comen. Por ejemplo, las, las aves nocturnas, Casi siempre son animales asociados al mal o, a un, o a, algún, a un posible peligro que ocurra, o a la muerte. Por ejemplo, el canto del búho, el canto de, los, de las aves nocturnas, pues casi siempre se asocia a, a eso, a un mal augurio, de alguna enfermedad, a alguna muerte. También hay algunas cosas muy interesantes con cantos de pájaros, que están asociados a juegos infantiles, eh, a, a, un, a un juego adivina, adivinatorio, por ejemplo, el cuco. O sea, ahí es que marcan cuando los pastores veían pasar las aves frías, que son aves que llegan del norte, pues, no, pues llega, el, llega el invierno porque ya llegan las aves frías. O, o tal. Sí, hay también mucha, mucha cultura de eso, adivinatoria, del, tanto de la, de la llegada de que no es como la llegada de cómo la meteorología va cambiando. El augurio es el arte de interpretar los pájaros como presagios. se remonta desde los antiguos romanos. El augurio se ha practicado en todo el mundo, con innumerables culturas centradas en los pájaros sabios que hablan con lo elevado y trascendental, otorgando una visión más allá de lo terrenal y mundano. ¿Cómo sienten las aves? El viento y el electromagnetismo son dos fuentes disímiles. Las aves son capaces de percibir y accederlas. En la combinación que las aves hacen de ellas, podemos especular ciertas respuestas y mensajes del más allá. Las aves pueden percibir los campos electromagnéticos a través de la magnetorecepción y las señales de radio producidas por el hombre pueden perturbar la orientación de las aves. Este sentido magnético se encuentra en la parte superior del pico para dar un sentido de orientación y le ayuda en su migración entre los hemisferios norte y sur. Además las aves pueden ver los campos magnéticos superpuestos a la luz azul. Los criptocromos son proteínas que se encuentran en los ojos de las aves y además de las aves también los humanos y otros animales los tienen. Pero aún no sabemos cómo afecta a esto nuestro sentido de la orientación. Por ejemplo, la llegada de los GPS, que si están en las aves, pues ha cambiado por completo el panorama, ¿no? Porque ahora de repente tú le puedes poner a un, a un buitre, a un limoche, una mochilita con un GPS que pesa 100 gramos. ...o 80 gramos... ...lo pones en aquí... ...minuto a minuto... Su ...uso reproducción es por África... ...por ejemplo... ...cuando pasan el estrecho... ...cuando se van... ...puedes saber en condiciones... ...pasa de estrecho... ...qué temperatura y qué, ...qué viento había ese día... ...por ejemplo... Pues ...se está haciendo ese tipo de, de, de estudios... ...por ejemplo ¿no? Uh -huh. ...se puede saber hacia dónde va... ...se puede saber casi... Eh, ...a tiempo real... cuando se para... cuando está en movimiento... ...etcétera ¿no? ...entonces eso ha cambiado... ...un por completo el panorama... ...por ejemplo el uso de GPS... ...para las ya sabes, ahora ...se están poniendo... ...miles y miles de GPS de todos los años en todo el mundo... ...para hacer seguimientos, ¿no? ...así como por ejemplo la, el los vientos marinos... ...las corrientes marinas, sí que son muy estables... Y, ...pero sabes lo que... ...sobre todo es, les, les afecta el alimento del agua... El, ...lo que hacen es ir buscar... Eh, ...buscar el norte en primavera... ...y el sur en, en invierno... ...eso es un patrón claro... Luego ...algunas vuelan de día... ...con lo cual se orientan por, por el sol... ...como una brújula... ...se van orientando con accidentes geográficos... ...y algunas vuelan de noche que lo que sí que sí que tienen una sensibilidad para la, la para para orientarse de noche es fundamental la tecnología con la con la en general con la ciencia pero la, la migración muchísimo porque ten en cuenta que hasta hace hasta hacer no muchos años eh, se mantenían todavía los mitos griegos no de, de que las, por ejemplo las golondrinas se migraban en el barro o sea se también en el barro en invierno y o sea, era muy frecuente hasta hace muy pocos años mantener conocimientos o mitos de hace 2000 años en, en cuanto a la migración de las aves. La gente pensaba que se iban a una charca, se enterraban en el barro y estaban en el barro seis meses y luego salían, ¿no? Como la tecnología ha ido, ha ido cambiando nuestra percepción de las cosas y, y nos ayuda a tomar decisiones. Las aves pueden escuchar vibraciones infrasónicas provenientes de tormentas lejanas y pueden escuchar al mal tiempo con días de anticipación. Nuestro ensamble de sensores e instrumentos se asemeja a un augurio, escuchando y observando intencionadamente a las aves y obteniendo un mensaje de su orientación, combinando los datos de los sensores del viento y las señales electromagnéticas para producir paisajes sonoros. Por un lado, el viento se detecta mediante micrófonos y señales de radio con un receptor de radio definido por software. El instrumento sintetiza una especie de canto de pájaro, para emular el acto del augurio. Al tocar el instrumento se puede activar o desactivar el flujo de datos de lo que perciben los pájaros, sintonizando el canto generativo de estos. La experiencia de usar el instrumento interfaz intenta ser la de modular el canto de los pájaros para obtener un paisaje sonoro específico de libre interpretación. El arpa eólica es un instrumento creado para percibir la dinámica del viento y traducirla en música. Un instrumento adivinatorio que se escuchaba para sentir la atmósfera. Del mismo modo, el arpa telegráfica, un instrumento involuntario, producía un paisaje sonoro cuando los cables del telégrafo colgados eran movidos por el viento. La invención de la radio se aceleró para que las comunicaciones fueran lo más remotas posible, para permitir las proyecciones meteorológicas entre las partes de costa a costa de los continentes, informando de cómo cambia el tiempo en las diferentes partes de un país. La conexión de la línea telegráfica con el teléfono permitió escuchar la radio natural, el campo electromagnético planetario era audible a través de los cables, utilizando como sensores a gran escala. La conexión de la línea telegráfica con el teléfono permitió escuchar la radio natural. El campo electromagnético planetario era audible a través de los cables, utilizados como sensores a gran escala. Esta escucha hizo perceptibles las auroras boreales, el coro del amanecer y muchos más fenómenos electromagnéticos que se producen en la capa de la ionósfera de nuestro planeta. Se han visto pájaros escuchando los cables de la red eléctrica. Estos pájaros golpean la madera esperando obtener insectos de su interior. El canto del cable parlante, una pintura de Henry Ferny, representa a un nativo americano escuchando la línea telegráfica. La imagen es un presagio de la desaparición irreversible del mundo antiguo, su cosmología y la concepción animista de la naturaleza. La tecnología se funde con la naturaleza, cambiando el paisaje. El telégrafo es un recurso que apunta a la energía eólica y electromagnética. El hombre del padre escucha y el público observa esta interpretación mediada por la cultura y la tecnología. Un choque imprevisto de lo antiguo y la modernidad. ¿Los medios de detección ofrecen solo una forma de interpretación o están abiertos a otros mundos? ¿Es la adivinación una forma de diversificar la creatividad de la tecnología y los medios? A través de la mitología, el viento se personificó en un teatro de dioses donde los humanos tenían lugar como espectadores, mirando el cielo y preguntándose sobre el futuro que vendrá, observando a los pájaros que volaban por la alta atmósfera. Los humanos asociaron su orientación natural y su agudo sentido del viento como algo único. Hello and uh, thank you very much for your uh, attention. Um, my name is Bettina Katia I'm a, a visual artist and my background is in theater and uh, opera. Hello, my name is Juan Duarte. I'm a media artist, a researcher in environmental sound. And I would like to introduce our collaborators. Thank you so much for your attention. I'm Yo Manuela Sancho and I'm an architect. I'm Pablo Ordóñez and si I'm an engineer. Yo soy Lila izquierdo, soy Argentina y soy artista visual. And uh well would like to um uh, keep uh, thanks to the Media Lab Matadero for the opportunity to let us uh, develop our project and bring these ideas into the prototyping environment and this collaborative to develop the concept further. And uh, we built this instrument in a way to start experimenting with this idea of uh, combining the energy of wind and radio and would like to um, continue developing, continuing working on this kind of thematics and concepts on speculation. Uh, in this particular case, we were very interested in, in thinking, feeling through the birds as, as an extension of the human, human uh, sensory and how this orientation and the act of divination is, is somehow like an a, a entanglement or a conclusion for this. But I don't know if is any time for a question or any, any kind of feedback, but you're very welcome to catch with us and we can demo the instrument and whatnot. We would like to share some time with you. Thank you so much, everyone. a little bit ahead of time. So actually, if there are any questions of someone from the public, say, ¿sí alguna pregunta por alguien por parte de alguien del público? ¿No? Pues muchísimas gracias, equipo.